Yo solo quiero que me des un beso y pasemos juntitos. Que si tú quieres mi amor lo hacemos así calladitos. Una noche enamorados, no queremos más y más. Tú y yo bailando un valle en marranquilla en carnaval. Y si quieres vacilar ya somos dos, vamos. ¡Suscríbete! Así más, más Tú y yo bailando un En Barranquilla, en Carnaval Y si quieres vacilar Ya somos dos Vamos pa' Cartagena, tú y yo Nos pegamos un trago en Nueva York Disfrutamos la vida Y si quieres vacilar Ya somos dos Vamos pa' Cartagena, tú y yo Nos pegamos un trago en Nueva York Disfrutamos la vida Y será un secreto Entre tú y yo nadie sabrá